Hola, soy Javier Martínez Amo, CEO de ONIAD y vengo a explicarte qué es el third party data. En otros dos vídeos hemos explicado ya qué es el first party data y el second party data. Y ahora viene este que es el third party data, que es también muy importante. Pues básicamente, el third party data es datos de terceros, o sea, datos que normalmente compramos, ¿vale? Porque esto no suele ser gratis, en algunas ocasiones lo es, pero en la mayoría de las veces vamos a tener que pagar por el uso de estos datos y entonces va a haber una serie de proveedores que son, se llaman data providers o data suppliers que nos van a dar audiencias. Ellos lo que van a hacer es recopilar audiencias cookies, ideas... Bueno, esto conforme va avanzando la tecnología pues va, van cambiando las cosas, ¿no? Pero básicamente recopilan audiencias y las clasifican. Y una vez que las clasifican, nos las venden. Entonces, eh, puedes encontrarte segmentaciones sociodemográficas, por ejemplo, sexo, edad. Oye, quiero una audiencia de hombres de 35 a 45 años. Bueno, pues te pueden vender estos datos, ¿vale? Estas audiencias. Puedes tener audiencias de intención de compra, personas que están buscando coche, personas que están cambiándose de casa, o personas que eh, están embarazadas, por ejemplo, ¿no? Que puede haber una intención de compra ahí de cosas para bebés o lo que sea, ¿no? Entonces ahí hay un montón de posibilidades. Tienes también audiencias de tipo intereses, ¿no? Personas que les gusta el ciclismo, que les gusta el esquí, que les gusta X, los perros, y así sucesivamente. Tenemos un montón de posibilidades, incluso de comportamiento. Personas que utilizan habitualmente la tarjeta de crédito, por decir un caso. Todos esos son clasificaciones que los proveedores hacen para que nosotros luego podamos comprar. ¿Qué es importante analizar antes de comprar third-party data o datos de tercera parte? Uno, la calidad, cosa que es bastante complicada de saber, ¿vale? Que para eso casi lo, el único remedio que te queda es probarla o preguntar, ¿vale? Para intentar saber eh, si un proveedor es de calidad o no lo es. Lo segundo, el tamaño, es decir, no es lo mismo. Comprar una audiencia que en tu país tiene un millón de usuarios que una audiencia que tiene 30.000. Tal vez la de 30.000 no te merezca mucho la pena porque es tan pequeñita y tan concreta que apenas vas a poder sacarle jugo a la campaña. Por contra, hay que fijarse muy bien que las cosas tengan sentido. No puede un proveedor venderte una audiencia de personas que están buscando coche en España, por ejemplo, que están pensando en cambiarse de coche y que esta audiencia tenga un millón de usuarios porque España tiene 45 millones de personas y os aseguro que no hay un millón de personas buscando coche en este momento. Con lo cual, si veis algo que no tiene sentido, pues tenéis que pensar que esa audiencia seguramente... va a ser floja. La tercera cosa que hay que mirar es el precio. Aunque una audiencia pueda ser de una calidad media o alta, pensad que tiene un precio adicional. Con lo cual, si os va a costar el CPM, el coste por mil impresiones, el doble o el triple de lo normal, seguramente va a ser muy difícil amortizar el uso de third party data. Lo pongo con un ejemplo. Si tú quieres encontrar personas que están buscando coche, porque tu cliente es un concesionario, tal vez por un dólar CPM puedas impactar a personas que están visitando páginas de coche. Que esto no necesitas data para esto. Con una segmentación de listas blancas, una segmentación contextual, Seleccionas medios de coches, medios de vehículos, medios de motor, ¿vale? De carros, como le quieras llamar. Seguramente tendrás 20 distintos y sabes que, bueno, la gente que visita estas páginas web o estas APPs más o menos está interesada en coches. Y eso te puede costar un dólar CPM. Si comprar una audiencia de gente que está buscando cambiarse de coche, de carro, de auto, te cuesta... 2 dólares CPM adicionales, es decir, pasas de 1 dólar a 3 dólares, seguramente el resultado no sea 3 veces mejor. Entonces, si no puedes triplicar el resultado, CTR o el coste por clic, mejorarlo, dividirlo para tres, si no puedes mejorar eso, entonces no merece la pena utilizar third party data y por eso es importante mirar bien el precio, porque el precio es importante para poder tener un buen retorno de la inversión publicitaria. ¿Te imaginas anunciarte en los medios online que visitan tus clientes? Prueba Unidad, la plataforma de publicidad programática con la que consigues campañas efectivas. Dicho esto espero que os haya quedado más o menos claro qué es el third party data. No olvidéis que podéis dejar vuestras preguntas, vuestras dudas o vuestros ejemplos si queréis en los comentarios y os contestaremos y por favor no os olvidéis de dejar vuestro like, de seguirnos y de compartir. Nos ayudáis un montón, ayudáis a la comunidad porque así nosotros podremos seguir sacando más contenido que os ayude. Así que muchas gracias de antemano y nos vemos hasta ahora.